Prefijos de latín. Extra. Ante. Multi. Pre. Sub. Semi. Re. Los prefijos son partículas que se ponen delante de algunas palabras y que sirven para modificar su significado. Algunos de los prefijos más comunes son los siguientes. Prefijos de latín y ejemplos. Ante. Delante. Antesala. Anteayer. vi, Bi, Bis. Dos. Doble. Bipolar. Bisabuela. Contra. Oposición. Contradecir. Extra. Fuera de. Extraordinario. Inter. Entre. Internacional. Multi. Muchos, multicolor, pre, antes, prever, re, repetición, releer, retro, hacia atrás, retroactivo, semi, medio, casi, semifinal, sobre, super, encima, superior, sobremesa, superdotado. Sub, bajo, inferior, submarino. Trans, tras, más allá, transformar. ¿Puedes identificar otras palabras que empiezan con estos prefijos?